Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Claro que sí. Y hoy tenemos novedades de dos vehículos nuevos que van a estar saliendo del de, eh, Super Test. Claro que sí. Yo se los traigo para que ustedes puedan ya analizarlo y lo podamos ver juntos. Bien, antes que esto, sí quiero decir que. Abajo en el link de la... De, mejor dicho, abajo en la descripción voy a estar dejando el link de lo que es mi página de cursos de World of Tanks. Eh, así que nada, chicos, los que quieran pasarse por ahí, la consulta es totalmente gratuita, no hay ningún problema, pueden preguntar lo que ustedes quieran, no hay ningún problema que les estoy respondiendo apenas pueda. La verdad que ya... Igualmente déjenme que les agradezca a todos, a todos los que han consultado, la verdad que han sido un montón chicos, un montón. Y ayer tuve mi primer eh, alumno, por decirlo así, así que estoy muy muy contento, muy feliz de la vida. Eh, así que nada, a Sergio le mando un saludo gigante, le mando un beso enorme, un abrazo. La pasamos re bien, estuvimos ahí dos horitas jugando prácticamente, aprendiendo cositas angular, hacer posición de diamante. Eh, Hacer side scrapping con otros vehículos... hold down... Después jugamos un par de pelotones... Nada, la verdad... La pasamos genial... Así que... Abajo en la descripción Voy a estar dejando... El link... De mi página... Bien... Para que puedan seguir el cursito... Que... Que... Bueno... Que... Básicamente proveo ahí... Eso por un lado... Segundo... También voy a estar dejando abajo la, el canal de los amigos de Ideas Eternas. Chicos, recuerden que hay 88 días. Justo como este carro de asalto P88. 88 días de cuenta premium que estamos sorteando. Son eh, dos packs. O sea, no se va a llevar todo uno, claro. La idea es que ganen más de uno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno. Dos packs de 30 días, más dos packs de 14 días de cuenta premium, chicos. La verdad que es un golazo. Les agradezco eternamente, justamente a los chicos de Ideas Eternas. Así que bueno, dicho lo dicho, nos vamos a meter de lleno ya lo que tiene que ver con este carro de asalto, P88. Bien, tiene 240 de daño, ¿ok? Con munición estándar, que es una munición AP, eh, APCR, con munición premium. Y explosiva, o... Oh, Explosive con eh, 45 de penetración. La AP penetra 202. Recuerden que esto es un tier 7. bien. Y la APCR 220. ¿ok? Tiene un tiempo de recarga de 9 segundos. Ok, entonces. Eh, un tiempo un poquito elevado. La verdad es que me parece que un poquito elevado. Recuerden que va a estar pudiendo bajar. Obviamente con barra de carga y demás. Seguramente va a estar pudiendo bajar. Pero me parece un poquito, un poquito elevado. Eh, no olvidemos que es tier 7, ¿no? También, pero pensá que ya en tier 6 Hay vehículos que pegan eso eh, Con una recarga bastante, bastante menor La dispersión es de 0,42 Es decir, te está pidiendo que vayas Un poquito más al frente, ¿bien? Que, que otros vehículos Ten en cuenta que es un vehículo pesado, ¿ok? Es un vehículo pesado eh, Con una dispersión bastante, bastante Malarda, por decirlo así, bastante pobre Eh... eh Digamos, te, te va a pedir que estés ahí, que estés en primera línea Y si no, eh, el tema es cuando salga con tier 8 y 9 Ahí te quiero ver, brother <ríe> Ahí va a estar complicada la cosa Tiempo de cierre de retícula, tiempo de apuntamiento 2.5 segundos 2.5 segundos, no está mal, no está del todo mal Tampoco es muy muy bueno que digamos eh, Pero se puede llegar a bajar con hermanos de armas Y la, y la ventilación eh, bueno, velocidad de giro de torreta 31, ángulos de elevación y de depresión, bien, eh, tenemos 20 de elevación y menos 8 grados de depresión, lo que no está nada, nada mal, sinceramente Tenemos una tripulación de 4 personas, comandante, eh, cargador, artillero y conductor Oh, sí, exactamente Después tenemos una velocidad de 45 hacia adelante 12 en reversa, o sea, no se mueve en reversa Olvídate, estás estancado ahí, quedaste clavadísimo Potencia de 650 caballos horsepower Lo que le da una relación peso-potencia de 14.4 eh, caballos por tonelada eh, Por tonelada, 14.4 está relativamente bien para hacer un pesado la verdad que no está nada, nada mal eh, Sinceramente, 14.4, pensé que los pesados por general Tiene entre 9 Los super pesados 11, 12 La mayoría de los pesados, pesados ya Y alrededor de 14 Está bastante bien para hacer un, un pesadete De tier 7, ok Bueno, así que el carro de asalto P.88 Total puntos de vida, 1250 puntos de vida es lo que tendrá este vehículo de Tier 7 Y va a tener un blindaje frontal de 100 milímetros, 60 laterales de chasis, 20 traseros bien Y frontal de la torreta 220, no está nada mal, la verdad es que la torreta bastante, bastante bien eh, Me preocupa el frontal que es bastante, en las mejillitas por decirlo así, si bien no son mejillas hiper grandes pero uh, te van a estar pudiendo ahí clavar los tiros seguro porque es eh, recto, no por decirlo así, y después si sí, ya más los costados están angulados, así que probablemente ahí puede que, entre, que le cueste un poquito más entrar, ¿bien? Pero tenemos, vamos a recordar, 220 de frontal de torreta, 70 laterales y 40 de blindaje trasero, o sea, el blindaje trasero básicamente no existe. Y eh, tenemos un rango de visión de 350 metros con un alcance de señal de 525, chicos. Bueno, eh, habrá que verlo, la verdad que no pinta nada mal en sí. El carro no pinta mal. El, el cañón habría que mejorarle a alguna que otras cosillas como para que esa dispersión no sea tan mala. Pero bueno, será cuestión de probarlo. Recuerden que esto está en el super test y obviamente puede que sufra algún tipo de modificación, chicos. Vamos con el segundo vehículo. Que será la frutilla del postre. Este. Ahora sí. El Proveto C55 C Mod 54. Eh, este vehículo tiene una... Recuerden que es también un pesado, ¿bien? Un pesado de tier 8, ¿ok? Y tiene un daño de 320 con munición estándar, que es munición AP. Vemos que tenemos una PCR que pegamos también 320, pero... Eh, penetramos con AP220 y con APCR242 eh, penetración que a mí en lo personal no me convence ¿por qué? porque 242 tenés que ver un tier 10 y evidentemente no es suficiente en ocasiones bien eh, salvo que seas un mega archi experto del juego y le claves con esa penetración a cualquier tier 10 pero la verdad es que lo dudo mucho la, la mayoría de los jugadores mortales eh, como los que me ven y tanto me incluyo eh, vamos a estar complicados con 242. Eh, después tenemos la munición Hike Explosive, la, la Delta Explosiva, que pega unos 420 y penetra unos 105. Eso sí me gusta. Esos 105 te van a servir un montón para hacer un daño moderadamente alto. Cuando algún vehículo, tal vez eh, de torreta abierta o vehículos sin blindaje, los, los, los puedas cazar con esos 105, vas a ser destrozos, sinceramente. Recordad que este es el daño promedio. También obviamente puedes superarlo por mucho, ¿no? Después, este ya vemos que tiene un Autoloader Reloading Time. Tenemos un cargador, chicos. Acá no es como el otro. Acá sí tenemos un vehículo que recarga eh, en 12, en 15, en 17. Tiempo de recarga entre proyectil y proyectil de 3.5 segundos. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que no me convence. 3.5 me parece un poco elevado, bro. Sinceramente lo digo. Tal vez si me decís un 3 segundos te banco... Pero pensá que los demás están en 2.5 En 2 algunos En, en 1.5 otros Entonces eh, Los medianos, algunos medianos que Que, que, que tienen autocargador Pero 3.5 realmente me parece Un poco excesivo, bien Para penetrar 2.42 con APCR Y pegar 3.20 eh, Va a estar complicada la cosa La verdad es que me gustaría que eso por lo menos lo bajen a 3.1 Si me lo dejas en 3.1 te banco Porque más hermanos de armas Más eh, Ventilación se va a poder solventar. Tenemos tres clips en el cargador, podríamos decirlo así. Tenemos tres clips, entonces decimos... Y eh, tenemos una dispersión de 0,38, ¿ok? 0,38, me gusta esa dispersión, no es la mejor del mundo, claro que sí, pero recordad que esto siempre se puede bajar, bro. Eh, hermanos de armas, ventilation, eh, va a hacer más la comita, va a hacer que puedas tener una dispersión mucho menor. Cierre de retícula, cierre, eh, velocidad de apuntamiento, podríamos decirlo así, 2,5 segundos, está bastante bien. Velocidad de torreta de giro, 30 grados por segundo. Ángulos de elevación, 20, ángulos, 20 grados de elevación y menos 9 de depresión. Bastante, bastante bueno. Vas a poder asomar eh, la torreta sin que estés mostrando permanentemente el chasis. Eso está bueno. Eh, capacidad de mm, amo de, de munición, 39 proyectiles. Después tenemos... Um, Movilidad 45 kilómetros hacia adelante, 12 hacia atrás, o sea, no se mueve hacia atrás, lo mismo que el otro prácticamente Potencia de 850 caballos, lo que sí hace una potencia específica de 17.7 Está bastante, bastante bien, la verdad es que muy bien esta movilidad eh, 28 grados por segundo, eh, la velocidad de, de, de, de movimiento Después tenemos 1450 puntos de vida con 100 de blindaje frontal, 70 lateral 40 traseros, después en la torreta tenemos 180, 90 de lateral, 40 traseros, me gusta la torreta que está así como inclinadeta, es parecida a tipo una especie de a la del Tiger 2, una cosa por el estilo. Tenemos 370 metros de visión, lo que no está nada mal, ni es, ni es para nada despreciable, y un alcance de señal de 710 metros, chicos. La verdad que está bastante, bastante bien, este tanque sí me gusta, a este sí le meto fichas, olvídate. Así que bueno, nada amigos, espero que hayan disfrutado el video, que les, que les guste, no sé, avísenme, díganme, díganme en los comentarios, ¿qué les parece? ¿Qué, qué creen ustedes que...? Va a pasar con estos tanques, si van a estar buenos o no O van a ser eh, una porquería O van a estar re OP Díganme en los comentarios, como siempre voy a estar respondiendo Todos sus comentarios, recuerden que Como les dije al principio, abajo en la descripción Voy a estar dejando link del video Para que participen por los 88 días En el canal de Ideas Eternas Cultura Travelers Y además también voy a estar dejando El link de mi escuela Mi academia de tanquistas entrenando Muchas gracias, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau